con cuatro remedios naturales. Te voy a entregar cuatro remedios efectivos para que cures tu diabetes de una vez por todas. Uno de los remedios naturales que además de ser bueno para la diabetes es muy sabroso son las uvas. Algunos estudios han sugerido que la piel de las uvas contiene un extracto que ayuda a inhibir la, la actividad hiperglucémica. Además, sirve para evitar la ansiedad de comer algo dulce. Aunque, muy atento, puedes comer uvas, pero no en exceso. ¿okay? No porque te gustan las uvas o porque es natural, te vas a comer, no sé, 5 eh, kilos de uvas. O sea, hay que tener control. Si, si te está llamando a, a comer dulce, ¿okay? entonces come un poco de uva y eso te va a ayudar a controlarte. Remedio número 2 el jengibre. ¿okay? El jengibre es una raíz de Asia y África. ¿okay? Eh, entre otras cosas, ayuda a controlar el nivel de azúcares en la sangre, a convertirse la glucosa en células musculares sin la ayuda de la insulina. Puedes prepararla en té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 El nopal es un remedio natural que se utiliza para eliminar la diabetes. Esta cactácea también reduce los niveles de azúcar en la sangre, gracias a, gracias a algunas sustancias y a su cantidad de fibra, la cual convierte el nopal en uno de los mejores remedios naturales contra la diabetes. Y además, es 100% natural, puedes prepararlo de muchas maneras, por ejemplo, asado o en jugos o en batidos, en México existen mucho nopal. Cuarto remedio, el té verde, el té verde es una bebida milenaria, contribuye a elevar la sensibilidad de la insulina y a evitar problemas cardiovasculares comunes.